He's running away. Contacto con objetivo. Por aquí han pasado enemigos. Just go loot, Race. Come. Come with us. de energía. Eh. Muchas gracias. Aquí hay munición pesada. Aquí hay munición pesada. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Escaneando el área. Aquí hay munición pesada. Necesito... Sí, sí, pesada hay en todos lados. Aquí hay una amenaza Aquí hay una jeringa ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Contactando con el enemigo Ahí hay un depósito He's going to the train Level 1 best He's alone on the train I find them Ok ok Escanda, Marcándolos alrededor ¿Has visto algo de Chase? Him. 45 segundos. Pero podemos llegar a la escuridía. Alguien ha pasado por aquí hace poco. Y ahí está en la ruta. Probablemente. Estamos cerca del anillo. Faltan 30 segundos. Vale, no dime, chicos. Vale. A ver el otro. Ahora. Recargando. Valón, valón, valón. Están moviendo. vamos aquí. Avati, un bot de carga. yeah. que se Hay aún que chuman. ¿Ya? Ya, ya. Hay a hay There, there, they're still running. Let's go, let's go. No, they are two men. I'll find another one. That's why they're running. Hey, we should <laughs> a pasado por pack de supervivencia. He visto ¡Odi me dio un Colegas Alguien ha pasado por aquí hace poco marcando los alrededores contacto con objetos Quizá rápido a un demonio Nice de Al bote. Finger, yeah, por aquí. Recargando. Necesito munición ligera. Alguien ha pasado por aquí. Vamos okay, Por yeah. aquí, vamos. scan Vayamos por aquí. Tierra, está. amenaza cerca. Preparados, listos ya. Behind the, the road. Yes. Vayamos por aquí. Instalando un. No me las quites, cabrón. Aquí hay una mejora de armas. Impacto doble. Una tonja. Este. Let's go, let's go. Puede que haya algo bueno por aquí. Tengo una por <risa> aquí. Hostia, la cámara, la cámara. La Exploremos por aquí. por aquí He abierto la cámara Veamos qué hay dentro the package very fastly please. Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 Aquí hay Aquí hay una motil Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 Mío They on the package Me estoy curando Can you come? Estamos muy preparados Reactivados, no, no, no, no. vamos Empieza la cuenta. Ah, de asiento! Ah, ¡Curando! ¡Ay, está demasiado! ¡Me estoy curando! ¿Te voy a dar? ¡Qué lago! Va, qué va? Don't make noise. There is a team. There is a team close to me. We just need it. I'll give you a bottle of Is here. Allí hay un blanco. Me estoy curando. El anillo se cierra en un minuto. No estamos ¿Alguien ha pasado por aquí? Y hay un escudo corporal nivel 2. Exploremos por aquí. Alguien ha pasado por aquí. Alguien ha pasado por aquí. Contacto con amenaza aquí hay una amenaza. Crack, pero no se está cerca. Recargando más rápido hace poco. por aquí, pero tenemos que ir ya. Alguien ha pasado por aquí hace poco. vayamos por aquí. Ya intentamos Alguien ha pasado por aquí hace poco. Buen trabajo, colegas. Buena eliminación. Oh. Necesito munición ligera. Eh, Batería. Muchas sí. gracias. Ahora en la, la cara te la tengo que dar hijo de puta. Amenaza. Alguien ha pasado por aquí one tunnel, one tunnel, Alguien ha pasado por aquí Blanco detectado Allí hay una amenaza Puede que haya algo bueno por aquí Veo alguien ahí fuera Contacto con amenaza Granada eh, de wait, wait, wait. Literally... Granada de lanzada Abriendo fuego Escaneando el área. Atentos, se prepara una operación. ¡Marcha! A tu espi. Recargando. Recargando. Hidieron a alguien aquí hace poco. 45 segundos. Alguien ha pasado por aquí hace poco. Hidieron a alguien aquí hace poco. El anillo está a la vuelta de la torre. ¡Basta! Los alrededores. Oh, bridge <risa> <risa> <risa> Recargando. Eliminamos a todos. Aquí hay una mochila. Aquí, aquí hay un Nivel escudo 4. corporal. Nivel 3. Pero, no. no me dejáis nada, tío. Estoy curándome las heridas. Estoy ¡Curando! El se mueve. En marcha, ya. Correr. Vayamos por aquí. Llega un de Escuchad, vayamos aquí. el recibido. Ya, yeah, ya, yeah, move un just follow, follow No, no, no, no, no, no, no, no, no, Vayamos por. What are you doing man? Allí hay una Entendido. Enemigo habitual. ¡Rápido! ¡Están disparando! Disparando, tenemos por aquí. ¡Están disparando! Necesito recargar. Puede que haya algo bueno. Yeah, but why did you dijiste it? Exploremos por aquí. Queda un minuto. No, no, no, no, no, no. Otro pelotón. ¿Dónde quieres ir? Escuchad, vayamos aquí. Oh. ¡Curando! Hay demasiado. No no rápido. Más, más. De 30 segundos. El anillo está cerca. Deberíamos ir aquí. <coughs> a la casa, nuevo portal. Are low here? Frack him Disparate Disparate 5 Let's Let's push him, push him with me Five. Last one is in front of us Detectado Sí, sí, sí, we have the zone, we have the... Enemigo, avista. Revolviendo por vida aquí. Right, right, right here, right here, right. Atención, Anillo. Estaré alerta a este punto. Bien. Estamos dentro. Contacto con amenaza. Puto gilipollas, tío. Qué de peito, tío. Siempre igual, tío. Muro yo primero, siempre. Aquí una amenaza. A ellos no les dan ni tres disparos, tío. Hay que darle la de izquierda, coño, tío. Una nueva uh, sí. cam, cam, cam. Cuidado con la nueva parca. Bueno, victoria número 33 Segunda victoria del segundo directo. Muy la parca sí Y nada, nos un poco tontos, la ¿no, verdad. Eh?